ejemplo claro del uso de nuestros datos es la publicidad hiperdirigida o solo hecha para ti. ¿Te has dado cuenta de que los anuncios que aparecen en tus páginas de internet tienen que ver con tus búsquedas e intereses? Con nuestro perfil en línea y la concentración masiva de datos, las empresas pueden ofrecernos solamente lo que ya saben que nos puede interesar. Esto puede ser útil, pero también podríamos nunca enterarnos de algo muy relevante debido a que no encaje con nuestro perfil. Esta segmentación o división será cada vez más marcada y evidente e incluso podría llegar a convertirse en una nueva forma de injusticia.